Music Posibles nubes rotas Vi caer en tu pecho mi sonrisa A toda velocidad Sin mirar atrás Sin pensar que tal vez Te bebí la oportunidad De mirarnos de frente a los ojos sin mirar. Y puede que sí, que tal vez Sobre todo en mí faltó valor Para dar lo mejor de mí Sin temor de volver a caer en el mar Del dolor, del adiós, de la herida rota Tu beso en mi boca, ¿saben que No pude parar de imaginarme Siendo aquel que se vio caminando a su rumbo a un abrazo de distancia de tu corazón. Todas oh, las ciudades traen dolor. Todas las verdades me hablan de ti. Cuando feliz que soy me habla de seguir de mi alma y el torrente del río que soy. Navego en el mar de tu brazo, pedazo de cielo con rostro de anhelo, confundiéndose la sal con el sol. las verdades me hablan de ti, cuando el hombre feliz que soy me habla de seguir todas las ciudades y fin.